hecho que está en cuestión, lo que ocurrió precisamente esta pasada semana con el fallecimiento del joven David de los Santos, un hecho que dio al traste ante la situación de una discusión que ocurrió en un centro comercial de la capital de la República Dominicana, este joven fue trasladado precisamente al destacamento de Naco, luego de allí los resultados que fue trasladado a un centro de salud, cuando luego se dio a conocer precisamente el hecho de su fallecimiento. Un hecho muy lamentable por la pérdida de la vida de este ser humano. Pero lo más importante de todo esto es el mensaje que tiene que darle a nuestra Policía Nacional y a las autoridades. Con el trato y el manejo de las personas cuando están detenidas. Hecho que está siendo cuestionado. No sabemos si fue una brutal golpiza que tuvo que ver con este hecho. O como se ha dado la información que fue mediante la situación de traumas emocionales que este joven tiene que se pudo haber quitado la vida. La razón cualquier sea, hay que entender que cuando una persona está detenida bajo la custodia de la policía, está estrictamente bajo su responsabilidad. Hay que tomar esto en cuenta más que todo. Vamos a escuchar precisamente lo que decía el vocero de la policía, Diego Pequeira, en este sentido. La Policía Nacional informa que profundiza las investigaciones para establecer las reales circunstancias en que resultó muerto el ciudadano David de los Santos Correa quien había sido detenido en una plaza comercial y posteriormente trasladado al destacamento de Naco. Esto ocurrió el pasado 27 de abril en horas de la tarde noche y en ese transcurso de tiempo hasta la madrugada del día siguiente, siempre conforme a las versiones que han dado hasta el momento personal policial dispuesto en el destacamento de Naco y algunos presos que acompañaban en la celda al hoy obseso, este, se habría él mismo ocasionado unos golpes que presenta al eh, sufrir una supuesta crisis mental. Las investigaciones están siendo realizadas por la Inspectoría General de la Policía Nacional y la Dirección de Asuntos Internos en coordinación con lo que es el Ministerio Público. Estamos a la espera de los resultados médicos y del informe que habrá de rendir lo que es el Inacid. Nosotros en las próximas horas, a través de la Policía Nacional, estaremos ofreciendo mayores detalles de este caso. Eh, la versión en cuanto a que el joven de los Santos Correa eh, sufre eh, supuestos problemas mentales desde hace un tiempo fue ofrecida a la Policía Nacional tanto por una hermana de este como por un cuñado. Como parte del proceso investigativo, nuestro director general, el mayor general Eduardo Alberto Ten, dispuso la suspensión de todo el personal que se encontraba de servicio la dotación policial del destacamento NACO, hasta que concluyan las investigaciones dispuestas con relación a la muerte de David de los Santos Correo. Ahí está la información, ahí está la información que hay que escuchar en esto. Ahora, precisamente mediante el documento del acta de función dice que este joven ha fallecido por trauma contuso, precisamente las razones que fueran, Siempre se ha dicho, trabatidores, de que cada cierta fecha, cada cierto tiempo, se crean situaciones a lo interno de las instituciones para hacer saltar descargo a los incumbentes y demás, en este caso, el director de la Policía Nacional. Sea cual sea las razones, yo entiendo que a este pueblo se le debe una explicación. Una explicación seria y precisa, que diga realmente qué pasó con la vida de este joven automáticamente fue detenido y fue conducido por la policía. Estaba estrictamente bajo su responsabilidad. El proceso de transformación y cambio que se ha anunciado para la Policía Nacional, muy interesante. Muchos entendemos que tal vez el mal viene de muchos años y da trabajo retirarlo. Ahora, se debe empezar con hechos como estos, dando ejemplos contundentes y precisos, ¿Por qué este joven David de los Santos, Hijo de una madre, un joven que como han descrito los demás, laborioso y que fue parte de lo que ha sido el desarrollo de su familia. Hoy en día la sociedad necesita que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad posible.